Buenos días, día 2 de enero de 2022. ¿Se recuerdan por ahí? Estamos de camino a un charquito sin nombre aquí en Tenerife con los mejores guías. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. ¿Y el otro? Javier. Javier. Hay 500 putos grados y estamos en el puto paraíso, Tenerife, oh, con yes. la criu, Albert, para, la para los que lo echaron de menos, eso, y eso, eso, que viene la cámara, Albert. Hola, chicos, estoy de vuelta. Te echan de menos, ¿eh? Y no estoy solo. ¿Dónde está el otro? Está aquí. No, no, habla de ah. <risa> ella. Ella es la razón por la que hemos perdido, Albert. Ay, cállate. Que ¿qué? No, <risa> que te queremos mucho. ¿Hasta si sí medio corazón? Oh. Oh. Hola, amigos. Nos enseñamos el fantástico camino. Esperaos Que tengo. Otra cosita para el 50% de nuestros clientes. ¿Tan, tata, tata, tata, tata, tata, tata, ¿Qué pasa, chicos? <risas> ¿Estás tímido después de tanto tiempo Oye, bro, de contenido o qué? Me he hecho, me he hecho tímido. Me he hecho tímido. Hemos estado analizando nuestras estadísticas de YouTube y nos hemos dado cuenta de que nos faltaba algo que hacen todos los YouTubers, que es poneros nombre a vosotros, nuestros fieles seguidores, así que os vamos a llamar los boysetitus. Nada, mentira. Es coña, no bullshit. <risa> Paula, ¿sigues viva? Paula, ¿cómo lo ves? aquí Te odio. No, no, Vale, a ver. Pero por ahí, que no ha bajado a... nadie por ahí, me Cierra. vas a bajar tú por ahí. Paula, yo te voy a proteger. Vigilar tu vocabulario delante de la cámara. ¿Y si me caigo qué? Ahora sí ves? te acercas Paola, todo No, no puedo. No, no, no, no, llega, llega, llega. llega, Que <tose> llega, venga, va. estás? La próxima vez me quedo surfeando en las Américas. Gracias. ¿Habemos llegado al charco? Espectaculoso, ¿eh? Vamos a saltar por ahí. A ver, no prometo nada. Hay un salto como de 12 metros y la poza a mí me parece demasiado estrecha para el confort. Veremos, voy a sacar la GoPro. Un poquito de planchazo para el body. Un 5 al salto, un 10 a los cojones de este hombre. <risa> otro día en Tenerife, otro planazo. Albert se ha ido ya, no ha venido con nosotros. Entonces hemos coincidido unos días. Siento la pérdida de tan importante personaje en el blog pero os hemos traído a Lesio. De vuelta, de vuelta ahora. desde Marruecos, uh, de vuelta. Uh, uh, <risa> uh, vamos a saltar de ahí a la poza y al mar, y luego a bucear un poquito. Estoy deseando cambiar de cámara a la GoPro e irnos para el agua. <risa> Del blog, porque como podéis ver Llevo a los niños muy cargados Y yo con la mochilita Y con la chaqueta ¿Dónde vas? Es mi chaqueta de Roxy Es la única que me traje Pero a lo mejor luego hace frío, nunca se va a saber Luego me pondré su suéter y me dirá devuélveme mi suéter, es que me manchas toda la ropa Tengo frío, así claro. que me la llevo Como siempre que hacemos un blog en Tenerife Hay que ir por un camino un poco complicado Ya empezamos escaleritas? Sí, estamos yendo a una de nuestras playas favoritas en Tenerife No tenemos muy claro que se vaya a poder llegar a la playa Porque estamos en mareas muy vivas Y por lo visto no hay arena Pero las aventuras valen la pena Y caminar para hacer deporte también Se nota que pasas tiempo con Borja Ote Habla que nunca quiere caminar ¿Caminar <risa> para hacer deporte? Eh, estoy cambiando, ¿vale? Estoy siendo más positiva y es Mi cuerpo cosas... es un templo esto no es fácil del todo, no vamos a mentirnos. Tenemos que ir agarrando nuestras cuerda para llegar a esa red y No sé si se nota, pero más allá de Alex hay chiquito acantilado, mi niño. Y estamos haciendo cola, lo siento. ¿Es ¿Qué no he pisado de todo el día? ¿Eh, no lo he grabado, pero he pisado una piedra, me he resbalado el pie por detrás y he hecho el breaking dance. Pero no me caigo. Siendo canaria de decir que en las islas no existe el invierno Primavera y verano Y ahora es primavera Épico 3 de enero y está haciendo un calor de putos locos Podemos ir a la playa, la gente está bañándose en bañador Y nosotros nos vamos a bañar ahora también Nosotros vamos a surfear en bañador Es una puta gozada tío Enero en Canarias, chavales, sudando la gota gorda y deseando meterme al agua. Mira, uh. broma, esto no lo ponga. Ya, corta. Siempre me hacen lo mismo, para... 25 grados, o 26, o 27, no lo sé. Un día de locos, una playa épica. Y yo me voy al agua. Miquel va a grabar con el dron y luego se mete Miquel a surfear. Es puto paraíso, eh, tío. Lo de la casa en Tenerife, Miquel, hay que solucionarlo ya. Por cierto, si conocéis a alguien que venda casas o que esté vendiendo su casa, pisos, principalmente por la zona de la playa, no dudéis en contactarnos porque nos no interesa. Pero ahora que estoy aquí, dudo entre casa en Tenerife primero o piso en Barcelona. Yo voto Tenerife. ¿Tenerife antes? Sí. Pero ahora es que, que vivo es. en Barcelona, tío. ¡Uh! al agua, sin traje porque hace un calor de locos fuera, pero también os tenemos que enseñar una sorpresita relacionada con el mundo del surfing, os la contamos en el próximo vídeo Stay tuned, vamos al agua okay. se acaba un gran día surfeando Buah. la verdad, muy difícil nos hemos metido en mil tubos que eran cerrotes, imposible salir de ahí pero nos lo hemos pasado de puta madre sesión de surfing de locos, compañía de locos día épico Tiempo épico, puesta de sol, épica <risa> eh, Hemos cogido olas bastante chungas, hemos intentado tubos No ha salido, nos hemos revolcado Un día más, aprendiendo sí. Tengo un reto, Miquel, y es que consigamos hacer un tubo En algún momento, tío Ya, a mí me gustaría, tío, a veces pienso un vídeo que sea conseguir hacer un tubo, pero es que al mismo tiempo lo planteas, lo intentas y grabas mil cosas para no conseguirlo Igual sería dos, mes, dos meses grabando ya. Me he levantado ahí y había una que sí que... Eh, ahí, uh, uh. al suelo, tío ah, Yo también, el... hay una que está grabada con la GoPro que se nota cómo me va a pasar por encima el labio y hago... y me choco la cabeza y salgo de ahí Con esto, chicos, se acaba este pedazo de vlog en Tenerife Ven, ven aquí La semana que viene os contaremos algo relacionado con el surf que os va a interesar mucho Deja de chupar cámara, es mi vlog. Bueno. Y hoy lo he controlado más. Por mi parte, no hay nada más que decir. Los queremos mucho. Los vemos la semana que viene. Ok. se <risa> lo hace mejor. Prueba, prueba otra vez. Ok. <risa> ¿Cómo lo haces tú? Hazlo tú. Ok. okay. Ah, eh, Ojo, ojo, que lo haces bien. A okay. ver eh. okay. Oh. tú. ¿Listo? Ok. Yeah. <risa> 嗚嗚嗚